Mientras vemos estas hermosas imágenes de la ciudad de Tapalqué, les vamos a comentar cuáles fueron los ganadores de este importante concurso. Tercero salió Morales Roberto de Olavarría con una carpa de 4,60 kg. En segundo lugar Leonardo Ricciardi de Lobos con una carpa de 4 ,630 kilos 630 gramos. Y en primer lugar Raúl Bordenave de Tapalqué con una carpa de 4 ,805 kilos 805 gramos. En cuanto a la dama mejor calificada en tercer lugar Amores María Cecilia de Tapalqué por sorteo. En segundo lugar Gatti Brenda de Tandil con una carpa de 1 kilo 870 gramos y en primer lugar Laura Morfil de Roque Pérez con una carpa de 2 kilos 545 gramos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 Toda la gente está en la fila, los chicos cuatro y media de la mañana están pasando ganchos Ah, bien Por si hay alguna línea enganchada, porque bueno claro, cualquiera puede dejar una línea a la noche, qué sé yo, vos podés entrar por medio de un campo y enganchar Es todo quinta y campo alrededor de la costanera, Claro, claro Y enganchar una tanza con una carpa Y que sé yo, después la atan en el río y ya está ¿Dónde la sacan? se terminó Y entonces, bueno, son esfuerzos que realizan todos los que laburamos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 te Puedes pasar un fin de semana No, muy no, lindo, aparte de que es muy lindo. Muy, muy lindo. Una ciudad muy limpia, muy ordenada, Ajá. muy tranquila. Sí, Fíjate, sí, todos sí, los autos el abiertos. Bañario, una tranquilidad familiar. Deja los autos buenísimo. abiertos, la llave puesta. Eh, buenísimo. Te olvidas un celular una billetera, nadie te toca. No, nada. no, muy lindo. Eh, muy lindo. Eh, es, en ese sentido, tiene un camping muy lindo, un bañario muy lindo. Sí, sí, sí. Tiene una pileta municipal hermosa. Hay un complejo termal que es gigante. Sí, sí, estuvimos Que está hablando próximo de eso. a inaugurarse. va a lazo No, aparte, uno ve la estructura.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 Planta de tratamiento de residuos, viste, es, es lindo. Porque es parte del ambiente. Lo dijo él <risa> y tenemos y que cuidarlo. Digo, no, no encontrás otra palabra. Cuando entras al pueblo y vas para recorrer, y yo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, te sorprendes. estamos muy, por eso digo, yo lo, lo uno con esto. Muy cerquita de Buenos Aires, 260 kilómetros, tres horitas de viaje con unos dos termitos de mate, y estás acá <risa> sí. pasando un fin de semana en familia y de paso a pescar. Gracias Matías, éxitos Gracias porque todo, por estar haberse... arrancando esto y nos quedamos hasta el final. Gracias por haberse acercado, eh, la verdad que es un gusto conocerlo. Nos conocíamos por ahí por teléfono sí, señor, con el amigo Jorge ah, Diviaso también. Eh, pero bueno, eh, ahora nos conocemos personalmente. Gracias, gracias Matías por recibirnos. Un gusto, igualmente. Bueno, acá nos quedamos eh, a pescar en Taparquí. Se moleste, falta poquito pero pueden charlar un poco si sí, sí, como no ¿cómo andan preparados acá si sí, ya todo estamos preparado. todo listo todo listo todo listo tenemos bueno, eh, nombre y apellido así lo vamos matías a matías de Anta ¿Cómo? Matías de Anta Matías Acá estamos con Gonzalo Miranda el muchacho acá Buscar Sagrada y de pesca, los amigos de Chubilcoy. Muy bien, tengo saludos especiales de nuestro editor Eduardo Espinosa. Eduardo, amigo, amigo nuestro, ¿sí? ¿Es amigo seguro? Sí, sí eh, amigo. Sí. Saludos saludo grandes para mí, compañero de pesca, aparte. Es muy hecha Bueno, Edwin, es cierto lo que me dijiste, porque yo dudaba, ¿viste? Edwin no tiene buena fama en el barrio, pero bueno. Eh, no, ¿no? sí, ustedes, sí. Con ustedes veo que sí. Bueno, cuenten algo, algún secretito, algo con respecto a la pesca. Masa, ¿qué utilizan? ¿Qué, qué carne eh, utilizan? Acá hay masa de, de distintos tipos: uh -huh. eh, lombrí, camarón. No vamos a decir cuál es el que funciona porque después no. nos copian el secreto. Ahora no. Ahora no se dice porque estamos por arrancar Sí, tenemos, yo vi mucho paternoster por acá, por ejemplo. Tenemos de todo. Acá el muchacho va a ir de flote, Ajá. yo voy de fondo, él va a ir a media agua, vamos... Como somos un equipo, cada uno... Va, va probando. Vamos probando, él encarna con algo, yo encarno con otro, él sí. encarna con otro, es un equipo. Bien. A ver, Bien ¿Son tres solos? Eh, por el momento, sí. Por el momento, sí. sí. Hay gente que quedó allá en Chivicoy, pero ahora mm. en el momento estamos acá nosotros, firmes. ¿Cuándo llegaron? Llegamos anoche, ayer a la tarde. ¿Ayer a la tarde? Ayer a la tarde, sí. ¿Se puede hacer pruebas en la cancha de pesca antes o no? No, no? no, no está permitido. ¿No está permitido? No, no, no. Ok. O sea que sorpresa total de lo que sucede ahora en más. Sí. Sí, sí. Siempre sí. es así en los Lo mejor para ustedes, muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno. bueno, más allá de la carnada, no veo... No, no. ¿Qué no, está no. pasando? ¿Tienen escondido el asado? ¿Cómo es la cosa acá? No, Porque no. viene. Eduardo, me dijo, anda a verlo, seguramente escondieron todo. Anoche de la comimos el asado, anoche. llegaste tarde. Sí, anoche tarde. comimos, hoy como estamos concursando una picadita la y Una picadita nada más, bien, el me gusta paso, eso. Sí, sí, sí, bien. Ya? No, no. Esa es para el mate. Para el mate ah. solamente. Muy bien. Y <ríe> queda además agradecer sí. a la gente de Tapalqué que anoche nos atendió súper bien. El muchacho de ahí de la casa pues tuvimos que acampar fuera de la vereda mm. y bueno, nos dio agua, nos dijo si necesitábamos, alguno daba corriente. La verdad que la gente acá de Tapalqué se porta de 10. No tenemos nada Muy que bueno. decir. Muy bien. Mucha suerte, chicos. Bueno, no, yo gracias. gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Nos vemos. Doble. Doble, doble. doble. Ja, Levantale levantala ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Yo algo sí, sí, sí, sí. eh. hace este servicio algo que es un gusto conocerte y veo que es un servicio bárbaro que estás brindando a los pescadores muy bueno, sí, muy bueno. Eh, pues somos del club social deportivo sarmiento Ajá. Eh, estamos colaborando así que andamos viniendo chorizo cerveza gaseosa y bueno, y vendemos un número de un, un lechón asado que ah, lo están haciendo ahora ¿no? eh, un, un, un lechón. Un no, lechón. Genial, <risa> genial. Sí, para a las 2 de la tarde, o menos, va a sortear Mira, ah, bueno. Sí, bueno. Bueno, ¿y en la camioneta qué, qué, qué, qué tienen? ¿Qué comestibles hay? De todo, hay atrás de la vamos a, caja. Vamos a mostrar acá, acá. Bueno, ahora estamos, estamos mostrando el sorteo que no nos vamos a notar ahora, pero bueno, galletita, agua... Sí. ¿Cómo es para choripan choripán? tiene choripán acá? ¿No? ¿No se robó? No, me Permiso muchachos, te voy a mostrar esto porque no nos ahí podemos está todo. el servicio que están brindando En serio, ande, ande, vamos a mostrar Choripan, choripan, mira, calentito, calentito y todo Preparado ahí, espectacular Gaseosa cerveza. Qué buena. ¿bue? Agua saborizada. Qué buena. Ustedes no. nos adoran acá, me imagino. Sí, sí, o le putean. En... <risa> <risa> Las dos cosas a la vez. Lo adoran y lo putean. Muy bueno. Así muy que bueno. andamos haciendo un servicio de él. Muy bueno. Colaborando con él. Tan el... el cruz. Con el cruz armito. Bueno, no... Bien, bien, felicitaciones, nos vamos a conocer. Muy bueno, bien. Muchas gracias.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 bueno, y en otras ediciones qué puesto habían logrado. Y así, la hija de mi compañero salió cuarta, me parece, el año pasado. Ah, bien. La hija de, él. Ah. que esta vez no vino, pero bueno. Muy bien. Así que sí, en Alviar salió.. El en salió primero. Ah, así bien. que venimos. Bueno, vine, ya viene con, con, con un ranking. Sí, sí, sí venimos, venimos, venimos. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Bueno, Pablo, felicitaciones por bueno. participar. Mira, hay algo que todos me dicen. Lo lindo que la pasa, lo bien que lo tratan. Sí, este, sí, la lo, gente Tapalque. La gente de Tapalque, de los organizadores, todos, todos, todos. Es más, yo tengo parientes acá, así que... Sí. Sí. Muy bien. Así que, pero igual, todo, todo. Va el almacenero y trátate de 10 y todo. Todo el te da este una mano. Sí, sí. ¿Dónde pescan ustedes en la barriga habitualmente? En el arroyo Tapalque también. En el arroyo también. Sí, que pertenece a este, digamos. Ah. Perfecto. Así Entonces, que conocen bien la pesca. Sí, dentro de todo. Uh -huh. Bueno, bueno. mostrarme un poquito la línea que vas a usar. Eh, es una línea tradicional. Tradicional. Sí. Tradicional. nudo corredizo? Bien. ¿Plomito de cuánto usa acá? De 15, 20, no, depende. Mucho más. Depende, sí. ¿Y el anzuelo qué qué tamaño tiene que ser? Eh, como para que te saco. No, no, no, no, no, ah. no, que ya estamos por arrancar. No, nah, no, no hay problema. Ah, grande. Sí, sí. Importante. Un anzuelo importante. importante. ¿Estamos sí, sí. buscando y la vamos grande a vamos, arriba. vamos a la vamos grande, arriba, vamos después arriba. para chicarse hay tiempo <risa> Para buscar la chica hay tiempo bien ¿Y cómo es? ¿Hay que lanzar al medio, cerca? Y hay que buscarlo, hay que sí. buscarlo Por ahí notas que andan en el sí. borde y bueno, la busca en el borde si ¿Siempre no... con el masa o hay algún otro eh, tipo No, no, no siempre masa, nosotros uh -huh. por ahí, bueno, choclo, por ah. ahí, depende de los lugares ¿viste? bien Algunos pescan con mora Ah, con, Pen, mora. con mora. Bueno, por ejemplo, allá tiene una planta de mora, sí, y come la, come mora y come mora. ¿Esta es la señal que está arrancando el concurso o qué? No. Ah, sí. ¿Sí? sí. ¿Se está arrancando el ya concurso, estamos arrancando. ya está listo, me corro, a ver cómo arranca los pies de la barría. vamos.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 Acá, de, de saladillo? De saladillo también? Sí. Bueno, acá hay compañeros también de saladillo. compañeros, sí, el, ahí, compañero, está, el está amigo. Están marcando ¿Viste? roncha acá en el, <ríe> Muy bien, muy bien. Con ¿Qué? pasta no carnada pasta. pasta. Felicitaciones. Llevamos Gracias. Ahí en el podio, seguro seguro seguro bueno. el podio Gracias. Bueno, seguro Gracias. Gracias.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 a poquitos meses esté inaugurada ¿A pocos meses nomás? A poquitos meses, ah, sí, mirá. realmente eh, es un lugar muy lindo uh -huh. eh, si quiere puede, podemos ir a, a, a conocer estamos yendo, apagamos eh, eh, la cámara y salimos para eh, allá salimos para allá eh, es un lugar muy lindo con una infraestructura muy, uh -huh. muy lindo que, que realmente hay una expectativa hay muchas ciudades que se abran así que eh, bueno, vamos despacio eh, para que para que toda la gente esté bien informada, para que pongan, puedan venir a disfrutar ese lugar que, que realmente va a traer muchísimo turismo para Tapalqué. Uh -huh. eh, y bueno, obviamente para el crecimiento de, de la comunidad. Claro. En, muchas, en muchos aspectos, la claro. gastronomía, eh, los hospedajes, eh, así que bueno. Tenemos que dar ese saltito de calidad para, Bien. para recibirlos. Y, de y la durante mejor el periodo del año, bueno, tenemos alguna fiestita acá para ir visitando. La gastronomía está presente con la, la torta negra. Bueno. Y algunas cosas más, pero ¿cómo es? ¿Cómo el, fin ¿cómo de semana, este calendario? el fin de semana pasado, sí. por un fin de semana agarramos lo, lo que fue la, la fiesta de la torta negra. Sí el año pasado, eh, perdón, este, el fin de semana pasado, sí. vinieron casi entre siete mil, ocho personas, claro, y se, fue, fue un evento excelente. Tocó un día también así hermoso y realmente para nosotros fue un desafío porque cada vez viene más gente claro, y hay que porque, a la gente. Mira, yo te digo realmente esto, fue esto excelente. Nos, me pasa por ahí lo que me pasa a mí fuera de este ámbito que nosotros tenemos que sentimos como esta vocación, esta necesidad de difundir y contar, porque es un poco lo que hacemos en el periodismo. Pero fuera de esto, cuando alguien te pregunta, por eso yo en el camino voy viendo cómo llegar, dónde me quedo, qué me pasa, es porque la familia, amigos te dicen, ¿a dónde fuiste? ¿A este lugar? ¿Y qué te pasó? ¿Y esto? ¿Y qué comiste? Entonces ese boca en boca crece rapidísimo y es la mejor publicidad que puedes tener de tu, propia, de tu propia tierra, de tu propio lugar. Y creo que en ese sentido ustedes están ganando un lugar tremendo porque lo están haciendo Tiempo, así, año a año, gestión a gestión, momento a momento. Son, son procesos que realmente Tapalqué, la comunidad de Tapalqué, eh, está entendiendo lo que es, porque hace un par de años había dos, dos restaurantes, claro. ahora hay casi diez. Qué lindo. Entonces, hay un crecimiento en la gastronomía, hay un crecimiento de la gente que viene a Tapalqué, y para nosotros es un orgullo, porque uno trabaja para eso, digamos, claro. para que crezca la comunidad, y bueno, eh, qué mejor la gente que viene de diferentes lugares se sienta bien entendido, que, que ten cuidado, que, que, el, medio, que el medio ambiente claro. esté sobre todo protegido y, y, bueno, y haya seguridad, que, que es importante en una ciudad tan chica como la nuestra y tener la posibilidad de, de disfrute con el turista, para nosotros es un orgullo muy grande. Te agradezco de corazón, seguimos acá, Tapalqué lo vamos a disfrutar completo, disfruten con nosotros esta visita a este lugar tan lindo muy cerca de Buenos Aires. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias por comunicar y, y difundir esta ciudad tan linda Y, y bueno, espero que, que vengan todos los años Muchas gracias Gracias a ustedes 545 de Roque Pérez Laula Orpil ¡Qué pescador! Felicitaciones Primer premio Falta la tercera Falta la tercera, bueno, pero si no está ya se va a enterar Amores, ¿cuánto era? Amores, era? ¿Amores? ¿Amores María Cecilia, anda por ahí debajo de un árbol tomando sombra Sí, hay que dejarlo secar, Venimos acá, bonito Fuerte el aplauso para estas damas Pescadoras. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, disfrutar del premio. Con una carpa de 4 60 kilos 60 gramos, Roberto Morales se lleva 300 mil pesos. Bien. Morales. Morales. Felicitaciones.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 Este es el local, de Tapalqué, Raúl Orlename, 4.805, un millón de amigos. cuestan mucho dinero cuando tiren el champán y no lo tiren para el lado de las camas vamos a tirar para adentro no no. si sobra acuérdense que hay gente acá